¿Qué tal amigos? Bienvenidos todos a Estilocracia. Queremos hablar en esta cápsula acerca de unos datos que ustedes desconocen seguramente de los, de los relojes Citizen. Miren, Citizen Watch Company es quizás un fabricante de relojes muy conocido, especialmente por sus relojes bien construidos, confiables y de precios muy razonables. Pero menos conocida es su increíble historia. Novedades interesantes y destrezas de ingeniería que todos deberíamos conocer si es que el mundo de la relojería te resulta interesante. Por este motivo en mente, amigos del canal, yo les expondré 5 datos sobre Citizen Watch Company que quizás ustedes no conozcan. Yo soy Ricardo Domínguez y quédense con nosotros para saber más acerca de esta excelente marca. Citizen fue fundada en 1918 lo que hace que tenga ya 102 años de edad. Esto puede no ser una gran noticia para la mayoría de ustedes, ya hemos hablado con anterioridad sobre la historia de esta marca y la calidad de sus productos. Ustedes conocen sus relojes de celebración del 100 aniversario, como el F990 100 Aniversario Satellite Wave y el Citizen Caliber 0100 que se anunció en Base World 2018 como el reloj de cuarzo independiente más preciso. La muestra de Basil Ward fue un prototipo de reloj de bolsillo en una caja de cristal de zafiro y no un lanzamiento comercial. El origen del nombre El nombre de Citizen, que significa ciudadano en inglés, fue originalmente dado por el alcalde de Tokio Shinpei Goto, quien era amigo del fundador Kamekichi Yamazaki. Goto usó el nombre Citizen alrededor de 1920 para significar el sueño de los relojes de alta calidad que todo ciudadano puede permitirse. Curiosamente, y quizás irónicamente, el entonces emperador de Japón, Taisho, fue probablemente el primero en poseer un reloj Citizen en 1924. En Citizen hacen todo en casa. Citizen es uno de los fabricantes más integrados verticalmente del mundo. Fabrican todos los componentes internamente en Japón, al contrario de lo que algunos pueden creer. Todos los movimientos, incluidos los movimientos vendidos a terceros etiquetados como Miyota, se fabrican en Japón y no tienen ninguna instalación de fábrica fuera del país de origen. Todos los componentes se fabrican dentro de la empresa desde circuitos integrados hasta chips electrónicos, los estuches, el dial, las manecillas, el movimiento, incluso hacen las máquinas que hacen las piezas. La única excepción es que los movimientos utilizados en algunos relojes son realizados por la Just Terret, una compañía que Citizen posee y que fabrica en Suiza. Estilócratas, si este video les está gustando, los invito a que sigan en el canal y activen la campanita para más contenidos de relojes y estilo masculino. Y continuamos. La línea de montaje automatizada dio fin a la industria suiza en los años 70 Una de sus líneas de fabricación automatizadas, que mejora la calidad, comenzó a funcionar a fines de la década de 1970 para producir en masa movimientos de cuarzo y terminó entonces con la industria suiza. Esta línea, conocida como AT-3, es actualmente capaz de hacer un movimiento completo de cuarzo por segundo, casi totalmente automatizada y solo requiere intervención humana para configurar y solucionar problemas si es que surgen. Para muchos, la fama de los relojes suizos solo queda en la historia. Relojes de gama alta son ensamblados a mano por Meister y Supermeisters. Aunque tienen la línea de fabricación de producción supermasiva, los Citizen de gama alta, incluidos los modelos de cuarzo como el Citizen Chrono Master, son ensamblados a mano por un solo relojero que Citizen llama Meister y Super Meister. Para calificar como Super Meister, el relojero debe tener al menos 30 años de experiencia en la fabricación de Citizen. La mayoría comienza en la Citizen Watch School y progresa de especialista a Meister antes de convertirse en Super Meister. Funcionan en todos los relojes de alta gama y son responsables del montaje manual, el acabado y la regulación de los relojes. Pues estos fueron si logras, los cinco datos de la casa relojera japonesa Citizen, una marca que ha conquistado el oriente, pero también el occidente, no solo por su dedicación, innovación y calidad, sino también por ser una compañía que busca complacer a sus clientes con precisión y elegancia. Cuéntanos en los comentarios qué opinas de los relojes Citizen. ¿Has usado alguno? Sin más, amigos estilo gatas, gracias y hasta el próximo video. No se olviden de seguirnos en Instagram y Facebook.